Muchas personas que han buscado por Internet artículos relacionados a mecanismos alternativos que reemplacen la gasolina, se han topado en algún momento con los generadores de HHO, o más conocidos como generadores de gas hidroxi. Estos dispositivos realizados, ya sea de manera casera o industrializada, cumple con la misma función, la cual aparte de optimizar el desempeño del vehículo y mejorar la economía del consumidor, también busca beneficiar el área de la ecología y del medio ambiente video anterior se mostró de manera simplificada el montaje de las piezas del dispositivo a continuación veremos todo lo relacionado al montaje requisitos y demás esta información la pueden complementar con un documento alojado en el sitio harakure.com.co Como hemos visto en videos anteriores a este, los dispositivos son muy grandes. Eso genera gran pérdida energética de la batería, agotando su vida útil. Revisiones han demostrado que no hace falta un dispositivo tan robusto para suplir con las necesidades. Claro, al menos que sea un vehículo de gran tamaño. Para un vehículo de familia, simplemente se reduce circunstancialmente este dispositivo. productos usados para la generación de este dispositivo son los siguientes. Lámina de acero inoxidable, calidad 316, o Rings, Láminas de acrílico. Tornillos con sus respectivas roscas y arandelas. Acoples para manguera espina de pescado. Si puede encontrarlos del material de teflón mejor, esto evita la corrosión si está hecho en algún material metálico. Recipientes para verter la mezcla. Mangueras. Abrazaderas. Sosa cáustica, KOH, si pueden conseguirla al 90% de pureza mucho mejor. Agua destilada. También sirve agua del grifo. Crema de PVC. O algún derivado indispensable para tapar las fugas de aire y líquidos. Hay que tener cortadas las láminas de acero calidad 316, con las dimensiones y formas acorde a sus necesidades. En este caso tomaremos como ejemplo la siguiente forma. Continuamos con realizarle una serie de agujeros por donde entrará el electrolito, Dos donde saldrá el gas y otro que servirá para sujetar las láminas. Hay que tener cuidado a la hora de generar estos agujeros ya que, si quedan en la posición incorrecta, pueden no cuadrar con los rings que sirven para evitar derrames, al mismo tiempo que separa las celdas. A modo de ejemplo, hacemos un corte para apreciar mejor cómo va a ir el montaje. En esta sección apreciamos mejor los elementos que componen el dispositivo. Podemos notar que su estructura forma una especie de sándwich sueco en su interior, donde o rings dan paso al agua por los agujeros de las láminas de acero. Esto permite el paso del agua y salida del gas de manera separada. Otra característica que hay que tener en cuenta son los intervalos a la hora de poner cada uno de los elementos primero va un acrílico, este solo va perforado en las esquinas donde se ajustará con las roscas, seguido de uno ring, luego ponemos una lámina de acero inoxidable la cual usaremos como carga negativa, hay algo curioso aquí, cierto. Aquí vemos que el hexágono tiene una pestaña en la parte superior con su respectivo agujero. Sirve para atravesar los tornillos y sujetar todas las láminas de carga negativa. Luego ponemos un o-ring que nos ayuda a aislar las láminas una de las otras. Ponemos una carga neutra. Esta no tiene ninguna solapa a la cual sostenerse. La presión que genera las cargas negativas y positivas generan la presión suficiente para tenerlas en su lugar. Los tornillos van atravesando las láminas de carga positiva y carga negativa, a su vez las roscas sujetan por ambos extremos de la lámina para ajustarla y que haya una mejor transmisión de corriente eléctrica. Luego de haber definido cuántas neutras poner, continuamos con una carga positiva y así sucesivamente hasta terminar con una carga negativa. En este momento ya tenemos gran parte construido. Solo toca poner los acoples, abrazaderas y mangueras y ya tenemos nuestro dispositivo. ¿Recuerdan las láminas que fueron sujetadas con los tornillos? Estas deben sobresalir ante todo, ya que sus extremos son vitales para hacer la conexión eléctrica. Estas van conectadas a la batería, con su respectiva nomenclatura. Parte negativa con la carga negativa de la batería y la carga positiva de la batería, con la carga positiva del dispositivo. En cuanto a la conexión de las mangueras, estas tienen una manera más amplia de conectarse. La entrada de la mezcla va conectada en la parte inferior del dispositivo, la rosada es la que saca el gas, para evitar que nuestro dispositivo explote, se le pone un burbujeador antes que entre al vehículo, hay individuos que el burbujeador es el mismo tanque que alimenta el dispositivo. Aunque ustedes son libres de escoger su método. Cuando solucionemos la parte del burbujeador, ya podemos conectarlo al carburador del vehículo o a alguna entrada de aire que direccione directamente al motor.